Hola a todos, en este video veremos cómo se clasifican los triángulos. El objetivo es identificar la clasificación de los triángulos. Empezamos. Los triángulos se clasifican según la medida de sus lados. Tenemos el triángulo equilátero, el cual tiene sus tres lados iguales. El triángulo isósceles el cual tiene dos lados iguales y uno diferente el triángulo escaleno en el cual ningún lado ni igual también se clasifica por la medida de sus ángulos triángulo aputángulo en el cual sus tres ángulos son menores de 90 grados rectángulo tiene una igual a 90 grados. Y el triángulo ángulo que tiene un ángulo que es mayor de 90 grados pero menor de 180 grados. Esperamos que este vídeo haya sido de grado y utilidad. Gracias.